El Libro de Job Capítulo 29 Job siguió hablando Ojalá volviera a los viejos tiempos en que Dios me cuidaba. Su luz brillaba sobre mí y alumbraba mi camino en la oscuridad. Cuando era joven y fuerte, Dios era mi amigo y me hablaba en mi casa. El Todopoderoso seguía conmigo y estaba rodeado de mis hijos. Mis rebaños producían mucha leche y el aceite fluía libremente de mis prensas de aceitunas. Salí a la puerta de la ciudad y me senté en la plaza pública. Los jóvenes me veían y se apartaban del camino. Los ancianos me defendían. Los dirigentes guardaron silencio y se taparon la boca con las manos. Las voces de los funcionarios se acallaron, se callaron en mi presencia. Todos los que me escuchaban me alababan, los que me veían me elogiaban, porque daba a los pobres que me llamaban y a los huérfanos que no tenían quien los ayudara. Los que estaban a punto de morir me bendijeron Hice cantar de alegría a la viuda Siendo sincero y actuando correctamente Eran lo que yo llevaba como ropa Fui como los ojos para los ciegos Y los pies para los cojos Fui como un padre para los pobres Y defendí los derechos de los extranjeros rompí la mandíbula de los malvados y les hice soltar a su presa de los dientes pensé que moriría en casa después de muchos años como un árbol mis raíces se extienden hasta el agua el rocío se posa en mis ramas durante la noche siempre que me concedían nuevos honores mi fuerza se renovaba como un arco infalible. La gente escuchaba atentamente lo que yo decía, se callaba al escuchar mis consejos. Una vez que yo hablaba, no tenían nada más que decir, lo que yo decía era suficiente. Me esperaban como quien espera la lluvia, con la boca abierta por la lluvia de primavera. Cuando le sonreía, Apenas podían creerlo. Mi aprobación significaba todo el mundo para ellos. Decidí el camino a seguir como su líder, viviendo como un rey entre sus soldados, y cuando estaban tristes los consolaba.